en la medida en que yo tomo conciencia es más factible que en mi entorno se vaya aumentando la conciencia. En la medida en que soy capaz de decir no a algo en mi entorno y me atrevo a dar ese paso, estoy posibilitando que otros hombres, que a lo mejor también tienen las mismas inquietudes que yo, sean capaces de decir no a otra pequeña cosita. Me puedo dar cuenta de algunas características que tenemos los hombres, eh, en este caso espero que pueda ir dejándolas en el pasado y de las características que quiero en mi yo del futuro. Un reparto más igualitario en todo, en las tareas del hogar, en todo. O, por ejemplo, el reparto del espacio público a la hora de dar una charla, de presentarse y así muchas más características. Gizarte honek jartzen digute guri estereotipo bat eta aunque dut aukera día dago, ateratzeko handik eta sortzeko remana berriak. Este programa lo que trata es precisamente de que se reflexione, y se tenga un espíritu crítico sobre los privilegios que la sociedad de manera estructural otorga a los hombres frente a las mujeres para poder llegar a una igualdad real y efectiva. Ver cómo nos está condicionando una sociedad todavía patriarcal y androcéntrica a los hombres y que apuesten por la igualdad. La brecha salarial, la brecha de cuidados, todavía la violencia contra las mujeres, son síntomas de, de esas desigualdades que todavía hacen que no vivamos en una sociedad donde mujeres y hombres tengamos los mismos derechos y los mismos deberes. Creo recordar que en los últimos 10 años en el Estado español se habla de unas mil mujeres asesinadas. Tengo la sensación de que a nivel social no somos conscientes del drama y de la urgencia que esto supone. Allá es donde veo que este tipo de grupos es urgente, necesario, importante para que removamos un poco la conciencia de los hombres y empecemos a organizarnos y a juntarnos para combatir las causas y las raíces que están ahí. Este programa es un programa específico con hombres nosotros desde luego desde el instituto nos parece importante que sean los hombres quienes digan a otros hombres que hay que cambiar precisamente de actitud, que hay que cambiar de valores y que la igualdad beneficia a las mujeres en una situación de, de discriminación pero también a toda la ciudadanía, incluidos ellos. En este caso yo creo que no hubiera sido posible eh, aprender tanto de no haber sido por el grupo. Hemos sido capaces de hacer un grupo eh, que llamamos Seguro seguro quiere decir que en ese grupo nadie juzga a nadie. Todos acogemos a los otros como son. Lo que hemos visto han sido opiniones totalmente diferentes. Hemos estado abiertos al debate. Y acoger a otro como es es acogerlo con su machismo, con su patriarcado, con su historia, con sus descubrimientos, con sus esfuerzos, con sus avances y retrocesos. Ni costo dut ere, aterretzen que sentimentuak eta kapad gara geiago a Salcheco, Barruan Duguna ¿eh? es. Bachutan esta RSA, Badiruti, Gison, Kisanbear Gala, Indar Chua, es de aquí está bueno, Askin Gakua, persona Gara, esta persona besala de neta coosa, que eh, da Barruan es. ¿eh? Y estoy convencido de que este tipo de grupos nos ayudan a la mayoría de los hombres a tomar conciencia de nuestra responsabilidad. Que la gente lo conozca, que la gente lo sepa, y transmitirlo, ser como antenas en nuestros entornos, y que poco a poco. La gente pueda ir escuchando y planteándose estas preguntas también. Gobierno de Navarra. Navarro a Co-Gobernua.